De mañana, eh, en aquello de senaduría, nosotros tenemos acercamiento ya con cerca de 24 senadurías del país en coordinación con la fuerza del pueblo. Sí. Lo mismo pasa con 36 eh, ayuntamientos a nivel nacional y en nuestra propia provincia, pues eh, se han establecido conversaciones bien, bien acabadas para ayudarnos mutuamente en todos los, eh, en la mayoría de los municipios del, de la provincia y creo que eso cambia el panorama y la división del PLD también de por sí por sí sola sí, sí. cambia claro, claro, el panorama político claro, es, aunque temisto este le dice que no pero la realidad es, que <risa> es que sí. la realidad es que sí eh, eso cambió drásticamente el panorama político. Eso no se lo cree, y la última recomposición de fuerzas se va a dar a raíz de la decisión que emita el Tribunal Constitucional, donde diga si realmente la fuerza del pueblo puede llevar a Leonel como candidato presidencial o no. A partir de ahí, es eh, que se va a ver a qué va a jugar Leonel Fernández, si se va a cortar la cantidad de adeptos del PLD que están abandonando ese partido. Y si Leonel simplemente va a cumplir con su frase de decirle para afuera que va en el sentido de que va a apoyar a Luis Abinader para tratar de hacer posible sacar a, a, al partido de Danilo del Poder. Porque básicamente en el caso de que no tuviera la posibilidad de participar, yo no veo que él tuviera otra vía, pero también eso le reduciría la, la capacidad de simpatía. Porque si te pones a dar cuenta... El voto del PLD es un voto duro. Sí. Es muy difícil que un PLDista vote por un PRDista. Un, PLD, un PRMista en este caso, uh -huh. porque como que se crió uno a la sombra del odio del otro. Uh -huh. Y siempre eh, fueron uh -huh. grandes antagonistas. Uh -huh. Entonces, eh, yo pienso que para los fines de, de, de, de la fortaleza de Lionel y de sus aspiraciones para él... Eh, Inevitable que, que el Tribunal Constitucional le, le habilite para hacer para candidato. Dice la Junta que sí, que puede presentarlo, ¿verdad? Entonces el, el Tribunal Constitucional es el que tiene la última palabra. La Junta dijo que sí ya. Digo yo, si ah, la bueno, Junta dice si, si, si que dijera, sí. dijera, si dijera que sí. Sí, el Tribunal Constitucional tendría la última palabra. Ahora, yo Claro, pienso... porque lo impugnarían. Además, y... ya de hecho está impugnado. Sí. ¿Y qué tiempo duraría pienso... eso entonces? No, eso, sí, hecho, esas son impugnado. decisiones rápidas porque ellos saben que hay plazos que cumplir. Ya. Y el Tribunal Constitucional no lo puede guardar. A lo que se juega con eso, discúlpame, amado, es Ajá. que si el Tribunal Constitucional es apoderado de una acción que tiene eficacia antes, por ejemplo, del, de, de noviembre, de, de diciembre, el Tribunal Constitucional mal haría en pronunciarse sobre esa acción después que hace el fallo. O sea, lo único que podrían pronunciarse es que no hay lugar a pronunciarse porque ya pasó el objeto de eso en el caso de que... De que eh, la candidatura no sea aceptada por la Junta Central Electoral, porque serían dos escenarios diferentes. Si la Junta Central Electoral lo, a, lo acepta, el Tribunal Constitucional podría tomarse más tiempo para decir si sí o si no, y eso podría ser una jugada política. Pero ayuda Ahora, a... si no lo acepta, el Tribunal Constitucional estaría obligado a dar una definición o una decisión antes de que se cierren las posibilidades de inscripción de los candidatos para el nivel presidencial. Ayúdeme a desentrañar algo. Yo digo, yo pienso, eh, no tengo ningún elemento para pensar que Danilo Medina sea un hombre bruto, sea un tipo ignorante, sino todo lo contrario. Danilo Medina se ve como un armador, como el tipo que de alguna manera armó los gobiernos de Leonel Fernández, sobre todo el primero, sí. porque era que tenía la plataforma política y los contactos con los compañeros en todo, en todo el país. Sí. Ahora, en este momento... Elegir tener un candidato que a todas luces eh, no tiene mucho arranque, como el caso de, de, de Gonzalo Castillo frente a candidatos como Domínguez Brito, frente a candidatos como eh, Francisco Javier, como pudo ser José Tomás Pérez, como pudo ser mi Margarita, como pudo sí, pudieron o sea, haber sido cualquiera de esos fue un irrespeto a tiene? la no. vida política de Yo de lo de que los pienso es que Danilo quiere de que partido. el PLD pierda. Esa es una, una condición que se ha barajado. Yo pienso que, que él que quiere que el PLD pierda con la con la finalidad de lograr un acuerdo en segunda vuelta, que le permita rehabilitarse para el próximo año, para el próximo periodo. O sea, ¿por qué? Porque no tiene otra explicación. Gonzalo no tiene el más mínimo perfil de candidato presidencial. No. no lo, ni siquiera en su actitud, porque incluso su rostro se ve como medio charlatanón. Sí. ¿Ustedes se dan cuenta? Sí, sí, sí. Cuando sí. tú lo ves a la cara, tú sientes que es un individuo, de todos los individuos... Eh, eh, eh, divertidos que tú, el eh, que ya se bacano, le importa tirar una sí. cosa como la otra es, es disléxico tiene una dislésica totalmente clara todos esos videos que andan por ahí lo manifiestan cada vez que usted ve que dice eh, eh, eh, aquí se hubo ¿cómo fue que dijo eh, eh, en el video hubo, se sacamos de la pobreza eh, o algo así a, a, a cuatro millones de personas y entonces se equivocó y volvió de nuevo, eh, bueno Siempre viven eso, ¿verdad? Y los aspirantes que te aspiran. <risa> Exactamente. Eh, dijo, que cuando se refirió a su gestión, dijo la de gestión. Óyeme, es un disléxico, es un individuo que no tiene una, una relación directa entre su lengua y su cerebro. Que es la dislexia. Entonces, un individuo así no puede ser un orador, no es un orador político, no es un orador que convenza. Y lo que busca un político, lo que busca un candidato es convencer de una propuesta política. Entonces, y él da, no tiene las condiciones. Danilo cumpliría dos objetivos. Sacar a Leonel de la palestra pública y también... Quedarse con su partido. Quedarse, solo. quedarse, quedarse con su, con su partido, partido. Pero al final, con eso que yo estoy planteando, al final él busca eh, que lo rehabiliten para claro. un acuerdo con el que sabe que va a ganar. Logro que... El, el tema de corrupción, no lo toquen y segundo, que me rehabiliten para el próximo periodo ¿por qué? porque no tiene sentido si tú tienes ahí a un Domínguez Brito sí. que es un tipo que independientemente de que tenga su tasa de rechazo pero es mínima, es pequeña Francisco Javier está en las mismas condiciones quizás Francisco Javier tenga un poco más pero Domínguez Brito es un individuo. Y José que... Tomás Pérez en su momento tuvo una también. altísima aceptación. Pero también. yo pienso en Domínguez porque Domínguez Brito es un Se individuo aquí. presidenciable, claro. totalmente presidenciable, con un proyecto político que había desarrollado claro en un año, sí. año y pico, y ya tenía una plataforma hecha. Es cierto. Entonces, ¿por qué elegir a, a, a, a Gonzalo? No me queda otra opinión, no me queda otro criterio que no sea eso que he dicho. Danilo quiere que el PLD pierda de mañana